Desde Unidas Podemos somos muy conscientes de que los jóvenes han sufrido especialmente la crisis provocada por la pandemia, ya que muchos de ellos ya partían de situaciones laborales muy precarias y marcadas por la temporalidad y la inseguridad. Y la pandemia no ha hecho sino empeorar su situación, haciendo que muchos pierdan sus empleos o se encuentren en situaciones aún más precarias. A todos estos jóvenes que se encuentran en situaciones desesperadas queremos darles esperanzas y decirles que desde Unidas Podemos estamos trabajando de manera incansable, para impulsar desde el Gobierno de coalición soluciones reales a sus problemas. En este sentido, creemos que el plan estratégico Juventud Avanza, que se aprobó la semana pasada, puede ser una oportunidad y un rayo de esperanza para muchos jóvenes de nuestro país. Con este plan, impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eh, estamos ante la mayor inversión de la historia de nuestro país en materia de empleo joven movilizando casi 5.000 millones de euros con el objetivo de garantizar un trabajo digno para todos y todas las jóvenes de nuestro país. Desde Unidas Podemos estamos convencidos de que el derecho constitucional a un trabajo digno debe ser garantizado a todos y todas, y sin tener ningún sesgo por razones de edad. Es decir, que los jóvenes de nuestro país tengan trabajos de calidad donde se valore el enorme talento de nuestra juventud ...es para nosotros una prioridad incuestionable. Dentro de este plan estratégico... ...la medida principal es el Plan de Garantía Juvenil Plus... ...que recibirá más de 3.000 millones... ...y se compone de 69 medidas de orientación personalizada... ...a los jóvenes para dotarlos de las habilidades... ...y capacitación necesarias para su inserción laboral... ...prestando especial atención a los menores de 30 años, tanto con escasa formación como aquellos que están sobrecualificados. Es decir, los dos sectores que se salen un poco de eh, lo que pudiera ser la normalidad. Por todo esto, desde Unidas Podemos animamos a todos y todas las jóvenes de Coín a, no, a no darse por vencidas y a aprovechar esta estupenda oportunidad para mejorar su situación laboral y conseguir el trabajo digno que saben y sabemos que merecen.